Hasta ahora nos enlazamos directo con la señal desde el hemiciclo protocolar para conocer detalles del desarrollo de la sesión ordinaria de este martes. La República Bolivariana de Venezuela, esto se presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación del proyecto de acuerdo al diputado Diosdado Cabello Rondón. Pacio. solicita la tribuna de, de, de nuestro el país el primer punto a debatir es el proyecto de acuerdo en apoyo a la investigación y lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno de la República bolivariana de Venezuela será el diputado diosdado cabello jefe del bloque parlamentario de la patria el encargado de presentar ante la plenaria parlamentaria este proyecto de acuerdo que busca respaldar todas las acciones emprendidas ...medidas realizadas del Estado venezolano... ...a través de la Policía Nacional Anticorrupción... ...para erradicar este tipo de hechos ilícitos... ...de la gestión pública de nuestro país. Escuchemos. Diputados diputadas de esta Honorable Asamblea Nacional... ...corresponde en el día de hoy... ...presentar ante, esta, ante este Pleno... ...un acuerdo donde... La revolución bolivariana expone y ha venido exponiendo su lucha frontal contra un terrible flagelo, el flagelo de la corrupción y otros vicios que de alguna manera van carcomiendo, van minando, van horadando, primero a la persona que incurre en, esos, en esas prácticas, luego a instituciones y termina... En, alguna, ...en algunos casos... oradando al propio sistema como tal... ...primero... ...quiero hacer referencia... ...a que esto no es una batalla nueva... ...esto es una batalla histórica... ...una batalla... ...que desde la revolución bolivariana... ...hemos venido dando... ...debemos recordar... ...siempre a nuestro comandante Hugo Chávez en cuántas ocasiones nos llamó a desprendernos de los antivalores, nos llamó a establecer posiciones claras entre lo que significan los principios y los amigos que a veces comienzan con halagos y terminan hacer propuesta, haciendo propuestas. El tema de la corrupción no es un tema solo y absolutamente de nuestro país, pero nos importa a nosotros lo que ocurra acá. En los últimos días, quizás unos tres, cuatro meses, el compañero presidente Nicolás Maduro ha venido, ha venido anunciando que vamos a llegar hasta los corruptos, estén donde estén, que se llamen como se llamen. Y todo esto venía pues por investigaciones que se, que se estaban realizando, investigaciones serias de los organismos de seguridad del Estado, de informaciones que recibíamos, contrastadas, revisadas, puestas sobre sobre el ojo de la crítica y de la autocrítica, en el caso nuestro, de la revolución bolivariana. Eso comienza a dar sus frutos, comienza a dar sus frutos un grupo de personas han sido detenidas, puestas a la orden de los tribunales competentes para que se proceda con su enjuiciamiento de acuerdo a nuestras leyes. ...de acuerdo a lo que establece esta Constitución. Es importante decir que no es la primera vez que esto ocurre. Pero también es importante decir que en la Revolución Bolivariana... ...jamás nos hemos convertido en una sociedad de cómplices. Cada vez que nos ha tocado enfrentar hechos de corrupción, los enfrentamos. Le damos el tratamiento adecuado, correcto y preciso, sin complicidad, sin amiguismo, con entereza, con firmeza. No es la lucha anticorrupción lo que pone a la defensiva la revolución bolivariana. Al contrario, nos fortalece, porque indica en la medida que luchemos contra ese flagelo que nosotros estamos andando por el camino correcto, por el camino que dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Una batalla dura. A veces se interponen los afectos. Los afectos generan dolores. Pero como dijo el padre Bolívar, entre un principio y un amigo, me quedo con el principio. Que cada quien responda ante la justicia de acuerdo a lo que corresponda. A veces se tiene la tentación de creer que el poder político tiene que estar vinculado al poder económico, es la herencia que traemos y con el poder económico los privilegios. Nosotros aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, que quien quiera hacer, montar negocios, hacer negocios, aléjese de la política, la política no es para usted dedíquese a los negocios al 100%. Necesitamos políticos que estén absolutamente convencidos del apostolado de ser político de entrega, de servicio. De servicio. Y hemos venido, señor Presidente, agradezco este derecho de palabra, aquí ante esta Asamblea a plantear un acuerdo donde el Poder Legislativo actúe, se involucre, responda a estas investigaciones. Porque es muy triste a veces encontrar que compañeros de esta Asamblea estén involucrados en hechos delictivos. ¿Qué hacemos? ¿Nos agachamos? ¿Nos escondemos? Lo correcto es enfrentar esos hechos ...estén donde estén... ...así es en la revolución bolivariana... ...así lo hacemos nosotros... ...y que cada quien haga lo que corresponde... ...aquí hemos allanado nosotros la inmunidad parlamentaria... ...de algunos ex diputados. ...algunos han renunciado... ...por estar incluso, incursos en delitos... ...delitos tan graves como narcotráfico... ...que es la colombianización... ...de la política en Venezuela... Así comenzaron en Colombia, tomando control del de Congreso. Y con ellos aprueban leyes para favorecerse. El padre Bolívar nos alertaba. 1826. Ya en ese tiempo se pensaba hacer el canal de Panamá. Un canal ahí en Panamá. Santander le envió una carta a Bolívar sobre ese tema, donde le, le hace unos planteamientos a Bolívar y Bolívar le responde a Santander el 22 de febrero de 1826. A su excelencia el general Francisco de Paula Santander. Mi querido general, he visto la carta de usted en que me propone sea yo el protector de la compañía que se va a establecer para la comunicación de los dos mares por el Istmo. El canal. Después de haber meditado mucho, usted me dice me ha parecido conveniente. Después de haber meditado mucho, cuanto usted me dice me ha parecido conveniente no solo no tomar parte en el asunto, sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. Yo estoy cierto que nadie verá con gusto que usted y yo que hemos estado y estamos a la cabeza del gobierno nos mezclemos en proyectos puramente especulativos y nuestros enemigos, particularmente los de usted, que está más inmediato, darían una mala interpretación a lo que encierra más que el bien y la prosperidad del país. Esta es mi opinión con respecto a lo que usted debe hacer. Y por mi parte, estoy bien resuelto a no mezclarme en este negocio ni en ninguno otro que tenga un carácter comercial. Soy de todo corazón. Bolívar Aplausos. quien tenga alguna duda sobre esto escuche, vea, revise lo que nuestro querido comandante Chávez nos encomendó quien tenga alguna duda escuche, revise lo que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado ha instruido quien tenga alguna duda sobre eso, revise las declaraciones que los días lunes, por ejemplo, da el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hemos sido consecuentes con lo que decimos. Lucha contra la corrupción no es un discurso, es lucha contra la corrupción. Llámese como él se llame y sea quien sea. Es muy fácil. Es muy fácil, porque la política... Yo no lo cuento aquí, y algunos creen que no. Yo era director de Conatel en el año 99. Creo que algunos de los que están aquí pudieran haber sido diputados. No sé si quedará algún diputado de esa época. Cristóbal. A mí me interpelaban aquí todos los miércoles. Todos los miércoles venía a ser interpelado en la Comisión de Administración y servicio de la asamblea nacional y cómo salía yo después que ahí me tiraban cualquier cantidad de cosas como con 50 carpetas los diputados que me interpelaban porque utilizaron este recinto para hacer negocio ¿cuál era la comisión de esta asamblea compañero presidente más mm, peleada? finanzas todos querían tener estar en la comisión de finanzas porque allí se manejaban los presupuestos y los créditos adicionales, la ley de endeudamiento, todos querían estar allí porque era parte de un negociado y eso se ha ido acabando, un diputado, una diputada no tiene que cargar carpeta para hacerle negocio a nadie ni para hacer negocio con nadie y si es revolucionario un diputado debe tener un cartel bien grande que diga a mí no me invites ni a hacer negocio ni a conspirar contra la revolución. Y no solo el cartel, sino que con los hechos lo demuestre. Porque esto a uno le da tristeza, dolor. Alguien me decía, una compañera ayer, que cambiara la cara. No, no puede cambiar la cara. Porque uno habla de indignación, para decir una palabra eh, de altura. Pero no es una indignación. No es una indignación. Significa como una cachetada contra los valores, los principios de los cuales ha costado tantas, tantas vidas. Los que no se han dado cuenta, el comandante Chávez se nos fue por estas batallas. Fue asesinado, no tengo ninguna duda, pueden decir lo que quieran. Fue ordenado su asesinato por el imperialismo norteamericano. Por estas luchas, por estas batallas para que venga alguien a considerar que Venezuela es una finca que se puede ordeñar y lo que yo agarre de ahí es mío y en función de eso mantengo grupos sostengo opiniones monto negocios y juego a la impunidad porque esto no es solo el tema de PDVSA ustedes lo saben ¿verdad? el presidente Nicolás Maduro ordenó hace poco menos de un año, de acuerdo a nuestra constitución, convocó al Consejo de Estado y se creó la Comisión de la Revolución Judicial. Algunos creen que eso era mamando gallo, y nosotros hemos trabajado, hemos trabajado. Un juez no puede estar para estar cobrándole sentencias a nadie. Un fiscal no puede estar manipulando acusaciones para cobrarle sentencias o favores a alguien. Quien lo haga, tiene que recibir todo el peso de la ley, sea quien sea, repito. No hay grupos, no hay tribus. No hay tribus. Porque hay gente que tiende a defender su parcela. Como que esto es un tema de parcela, esto no es un problema de parcela, esto es un problema de patria. Un problema de la revolución ya. Y así lo asumimos nosotros. con mucho un alcalde, electo, con vínculos, con bandas armadas, de extorsión, de asesinatos, de violaciones. No, fueron electos para eso. Fueron electos para eso. Para convertirse, bueno, en, en, en espacios liberados de lampa, con la colaboración de poderes, jefes policiales. Desafortunadamente, compañeros de la Fuerza Armada que fueron a cumplir una misión y terminaron embarrados en la porquería de la corrupción, porque creen que es la impunidad. Eso pudo haber ocurrido antes, eso pudo haber ocurrido hace mucho tiempo cuando la sociedad es cómplice, pero aquí se ha demostrado otra cosa, luego se transforman... ...en perseguidos políticos, en presos políticos... ...cuando son capturados robándole la plata al pueblo... ...o se van para el extranjero... ...se van para el extranjero, nos están persiguiendo... ...pero viven en Mónaco, en un castillo en Mónaco... ...o en Austria, con la plata de los venezolanos... ...y critican... ...aquí hubo, en esta asamblea... ...una comisión que investigó... ...los hechos... De lo, ...del mal llamado gobierno interino con conclusiones ellos mismos se investigaron creo que la presidió el diputado Brito ¿verdad? ellos mismos se investigaron en su absurda asamblea de Narnia y se establecieron responsabilidades directas sobre los, los que estaban allí administrando eso yo creo que es hora de la justicia ¿verdad? Debe ser hora de la justicia. Nosotros lo anunciamos y ponemos así el, el pecho al aire. El Partido Socialista Unido de Venezuela se compromete. Los diputados y diputadas del Bloque de la Patria se comprometen con el alma, con el espíritu... ...a dar la pelea contra los hechos de corrupción en cualquier instancia. Y quien caiga en esa situación que asuma su responsabilidad, porque el primer acusador que tendrá será el Partido Socialista Unido de Venezuela y los parlamentarios del Gran Bloque de la Patria. Señor Presidente, pido en consideración de esto que se apruebe este acuerdo de apoyo a las iniciativas del presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción. Y repito, quiero dejarlo claro, es el presidente Nicolás Almaduro quien ha estado al frente de esta batalla desde el primer momento. Que no le quede dudas a nadie. quien no le quede dudas a nadie, absolutamente a nadie. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros parlamentarios. Gracias a la directiva, gracias a nuestro país. La revolución bolivariana no descansará en la lucha contra los corruptos. Llámense como se llamen. Se metan donde se metan y sean quienes sean. Gracias, compañero. Culmina su intervención el diputado Diosdado Cabello. Querido diputado, Capitán Diosdado Cabello Rondón, déjeme el derecho de palabra al diputado Luis Augusto Romero. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. El segundo diputado que va a intervenir en este proyecto de acuerdo que aborda la Asamblea Nacional sobre las recientes acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional a través de la Policía Nacional... Anticorrupción es el diputado Luis Augusto Romero, que es integrante de la oposición democrática incorporada en la Asamblea Nacional. Él ha solicitado, la tribuna de oradores ha sido autorizado por el presidente del Parlamento Nacional, doctor Jorge Rodríguez, para establecer sus consideraciones acerca de este proyecto de acuerdo que acaba de ser presentado por los parlamentarios y parlamentarias del de Bloque de la Patria. Escuchemos la intervención del diputado Luis Augusto Romero. Señores de la Junta Directiva, colegas diputados todos, amigos de los medios de comunicación. Una hora infausta vive la República. El cáncer de la corrupción ha penetrado notablemente las ramas del poder público nacional. Lo que se ha visto y se ha escuchado en las últimas 72 horas nos ha dejado impávidos, algunos, indignados a todos, llenos de rabia a la gente de la calle, a los ciudadanos de a pie, funcionarios de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, están bajo el escrutinio público, algunos de ellos ya privados de su libertad. La corrupción es el flagelo más pernicioso que, corre, que corroe las bases del sistema democrático. La corrupción y la impunidad terminan por configurar una situación altamente explosiva para el funcionamiento de la institucionalidad democrática del país. Es cierto. El tema de la corrupción en Venezuela no es nuevo. Hemos padecido el tema de la corrupción de los funcionarios públicos y también del sector privado desde tiempos centenarios, pero nunca se había visto en estas magnitudes. Las informaciones, las informaciones que se manejan, las informaciones que se manejan en donde una sola operación criminal socava dineros de la nación por un monto aproximado de 3 mil millones de dólares, bueno, eso no es cualquier cosa. Eso es nada más y nada menos que un tercio de las reservas líquidas del Banco Central. El ministro saliente, el ministro saliente, apenas hace unos meses, denunció un desfalco por el orden de los cuatro mil millones con todo este tema de las criptomonedas. Bueno, si ustedes suman ambas cantidades, solamente para hacer una aproximación, podrán tener una idea de la magnitud de lo que se han robado, de lo que se ha de, de, de cómo se ha defraudado la nación. Y esto no es un tema ni siquiera de gobierno y de oposición, esto es un tema de Estado, esto es un tema de nación. Porque aquí todos los demócratas estamos involucrados y estamos bajo observación de la opinión pública cuando se le dice a los maestros que no se les puede aumentar el sueldo y luego estallan estos escándalos de corrupción, se rompe el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes en los poderes públicos. Cuando uno escucha que se roban un dólar o se roban mil bolívares o se roban mil dólares o no sé cuántos petros, uno sabe que eso va a terminar afectando a los venezolanos que se dializan, a los muchachos, a los muchachitos que se hacen trasplantes de del aparato ese que le salva la vida a la gente, de marcapasos. Cuando uno se entera de la magnitud del atrocinio, sabe... Diputado, Disculpe, eso... los marcapasos no se trasplantan, porque los marcapasos son un aparato bueno, mecánico. De la implementación del marcapaso, presidente, disculpe. Disculpe mi imprecisión, soy un lego en la materia. En todo caso, en todo caso ratifico que la corrupción es un generador de pobreza que termina castigando al ciudadano de a pie, que termina castigando a los sectores más vulnerables. Nosotros como oposición democrática, y a ustedes les consta porque tenemos más de dos años sentados aquí compartiendo este hemiciclo, hemos condenado la corrupción de eso que se llamó el interinato. Aquí se designó una comisión que presidió el diputado Brito, lo, se, lo acaba de señalar el, el diputado Cabello. Allá hay un informe. Y lo cito porque, como dije antes, esa combinación letal, corrupción e impunidad nos afecta a todos. Nosotros, como oposición, vamos a apoyar el proyecto de acuerdo. Y lo vamos a hacer porque siempre hemos sido una oposición profundamente nacionalista y comprometida con el país. Y entendemos, como dije hace unos minutos, que este es un tema de nación, es un tema de Estado. Un minuto, nadie, pueda, diputado. nadie puede apostar al fracaso de la institucionalidad democrática porque para todos los que estamos aquí sentados es un valor supremo que está por encima de las consideraciones partidistas. Este acuerdo de apoyo irrestricto de este Poder Legislativo a las acciones del Estado venezolano para fortalecer la lucha contra la corrupción en la República Bolivariana de Venezuela es muy importante, pero a nuestro juicio insuficiente. Esta Asamblea Nacional está facultada por la Constitución para ejercer contraloría, funciones contraloras. Los funcionarios públicos involucrados en estos casos deben medir, y así lo solicitamos formalmente desde la bancada democrática, de la oposición democrática, deben comparecer hasta en, hasta ante esta Asamblea para que expliquen qué fue lo que pasó allí. Es potestad de este Poder Legislativo involucrarse en las investigaciones, y en esa dirección... Nosotros, como ya dije, como oposición democrática, vamos a impulsar todo nuestro esfuerzo para que esto sea esclarecido. Se dice, caiga quien caiga, se dice eh, se dicen muchas frases, fuegos pirotécnicos del discurso, pero a los gobernantes hay que medirlos, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Veremos si verdaderamente hay voluntad política por parte del Ejecutivo para llevar estas investigaciones a fondo y que se determinen las responsabilidades. Es todo, colegas diputados. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Grecia Colmenares. ¿Cuándo en este país se castigaba la corrupción en la Cuarta República? ¿Cuándo? Yo, como joven venezolana, me siento profundamente agradecida con el valiente presidente de nuestra república, Nicolás Maduro Moros, quien sin titubear se ha puesto al frente de toda esta investigación, quien sin titubear y sabiendo a profundidad las necesidades de nuestro pueblo, identificando... ¿Cuáles son? Bueno, las voluntades del pueblo venezolano se ha puesto al frente de toda esta investigación. Y rápidamente pues quisiera que nos preguntáramos en estos momentos de reflexión para toda la patria venezolana, ¿cuántas vidas se fueron? ¿Cuántas vidas fueron ofrendadas por la libertad, por la independencia, por la soberanía, por la liberación de nuestra patria? Empezando por nuestros pueblos ancestrales, por nuestros pueblos originarios, pasando por nuestros libertadores y nuestras libertadoras. Y además, hoy siendo millones y millones y millones de personas quienes luchan desde su calle, desde su comunidad, quienes luchan desde el liceo, desde la universidad. Quienes todos los días están en la fábrica y en el campo, dándolo todo y pidiendo a cambio una mejor sociedad ejecutando y llevando a la proyección los sueños de nuestros libertadores y libertadoras, esa sociedad más justa, esa sociedad más equitativa. Somos los millones y millones de venezolanos quienes ponemos nuestro empeño, nuestra alma y nuestra dedicación para sacar nuestro país adelante. Y claro que nos indignamos, y claro que nos molestamos, y claro que nos da rabia que haya un poquitísimo de gente, un par de personas quienes se atrevan a intentar acabar con los sueños de los venezolanos y de las venezolanas. Y en este caso, como joven venezolana, claro que nos llenamos de indignación, como juventudes venezolanas nos llenamos de indignación cuando intentan acabar con nuestros sueños, cuando intentan acabar con nuestro futuro, con esas acciones que van en contra de lo que significa precisamente ser venezolano en lo afirmativo con esas acciones que van en contra de lo que somos por identidad propia los venezolanos y las venezolanas. Yo, obviamente, lo debatimos con los muchachos y con las muchachas y hablamos de lo que nos indigna, el hecho de que quieran manchar todas nuestras banderas de lucha y todo lo que hemos avanzado como sociedad y como pueblo. El libertador Simón Bolívar combatió el flagelo de la corrupción, y ya lo mencionaba nuestro admirado Capitán Diosdado Cabello, haciendo referencia al Libertador, en 1826. Y fue el Libertador Simón Bolívar quien combatió el flagelo de la corrupción, y él la señaló, la tipificó como traición a la patria. Y nos llenamos de indignación, porque si hoy hablamos de traición a la patria, y siempre ha sido la corrupción, esa concepción, bueno, de... de, de, de de estar en contra de la evolución de la patria, hoy más que nunca debemos ir en contra de la corrupción, en contra de ese flagelo que va en contra de la patria. Cuando estamos viviendo un bloqueo tan complejo, cuando estamos viviendo y resistiendo ante las medidas coercitivas unilaterales y cuando el presidente Nicolás Maduro se pone al frente también de poder revertir Todas esas acciones financieras, económicas, con las que han querido desestabilizar a nuestra patria. Hoy, la juventud venezolana, los hombres y las mujeres venezolanos y venezolanas, no podemos permitir que quieran arrebatarnos nuestros sueños, de ninguna, de ninguna forma, de ningún tipo. Y por eso nosotros y nosotras, de forma contundente, respaldamos al presidente Nicolás Maduro, al presidente valiente que se puso al frente de esta investigación y que además toma acción en lo cotidiano, para que los valores del socialismo, para que los valores que hoy promovemos en nuestra patria, los valores que tienen sus orígenes en el bolivarianismo, en nuestro libertador Simón Bolívar, florezcan con más contundencia todavía, porque esto es un combate histórico desde los valores que intentan eh, imponernos desde el imperialismo, desde el capitalismo, los valores del individualismo, los valores de la acción monetaria inmediata, los valores de, de, de, que, que, los antivalores que quieren imponernos cuando la vida se vuelve un comercio. Y hoy nosotros y nosotras combatimos y ponemos en el tapete, en el debate y en la acción permanente y cotidiana... Los valores socialistas, los valores del bolivarianismo, esos valores que tienen sus premisas en la justicia social, que tienen su premisa en el amor, en la solidaridad, en el compañerismo, en entender el trabajo colectivo. Esos valores que son los valores de esa sociedad que los venezolanos, los millones y millones, millones, millones, millones de venezolanos y venezolanas estamos construyendo en las calles, en las comunidades, en las escuelas, en las fábricas, en el campo. Somos nosotros y nosotras los encargados de hacer esa mejor sociedad. Y además, haciendo una referencia histórica eh, rápida, en el año 1830, al libertador Simón Bolívar, los mismos enemigos de la patria, intentaron desencajar su idea, intentaron desencajar su proyección por la libertad de nuestro país, de todo nuestro continente. Y quisieron imponerlo como un símbolo de la oligarquía. Olvidando entonces que el libertador Simón Bolívar es el mayor ejemplo de desprendimiento. Es el mayor ejemplo de un hombre con valores firmes y con valores contundentes. Olvidando que el libertador Simón Bolívar trascendió a la inmortalidad con una camisa prestada. Y fue el comandante Chávez... ¿Quién le devolvió al libertador Simón Bolívar? A nosotros, al pueblo venezolano, a los pobres, a las mujeres, a los jóvenes, a los estudiantes. Y asimismo hoy, esos enemigos de la patria intentan volver a desencajar la idea. Intentan volver a decirnos que son los antivalores los que nos llevan hacia el futuro. Y es todo lo contrario. Hoy más que nunca, de forma contundente, nosotros y nosotras entendemos los valores del socialismo. Y vamos a construir en la práctica los valores del socialismo. Porque al pueblo venezolano no le van a sacar ni de su corazón, ni de su acción, los valores del bolivarianismo y los valores del chavismo. Y hoy, siendo el día internacional, el día mundial de la poesía, Quisiera recordar a un poeta latinoamericano, cuando dice, "Hay patria! A las personas que orinan tus muros en la corrupción, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento del cóleras del pueblo. Por ello... Pido que caminemos juntos, siempre, con los campesinos agrarios, con los obreros sindicales, con los estudiantes, con todo el que tenga corazón para quererte. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Vamos, presidente Nicolás Maduro, a caminar, que el pueblo venezolano a usted lo acompaña y lo respalda en todas las acciones a favor de la construcción de nuestra patria libre y soberana, la construcción de nuestro socialismo, la construcción de nuestra vida digna, la construcción de la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Muchas gracias, querida diputada. Tengo la palabra yo y ofrezco excusas por hablar desde aquí sentado por razones por todos conocidos creo que un punto como el que se está discutiendo en el acuerdo presentado el día de hoy por el diputado Diosdado Cabello Rondón amerita toda la seriedad y toda la solemnidad de la defensa a ultranza de los más grandes valores de la patria venezolana de la defensa a ultranza de las razones que generaron en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, la emergencia de un pueblo que se canalizó a través de la revolución bolivariana, a través de Hugo Chávez. Es un tema muy serio para caer en provocaciones, como las que escuchamos aquí, aludiendo que esta lucha contra la corrupción emprendida por el presidente Nicolás Maduro... ...se reduce a juegos pirotécnicos. Podríamos responder... ...de manera tan intemperante... ...como la grosería que escuchamos... ...pero vamos a trascender a eso... ...diputado... ...porque es mucho más grave y mucho más importante... ...que las andeses que usted se paró a decir aquí. Es mucho más grave... Porque seguramente hubiera sido mucho más fácil mantener el expediente que caracterizó a la llamada Cuarta República. Que durante 40 años edificó una sociedad de cómplices, una camarilla de ladrones... Un, un modo de hacer las cosas que llevó a decir a quien fuera presidente del partido de gobierno a la sazón que en Venezuela no había razones para no robar. Y lo dice de manera eufemística. En Venezuela no hay razones para no robar. No, eso es falso, eso es mentira. La inmensa mayoría de los venezolanos y la inmensa mayoría de las venezolanas se asqueaban y se asquean por cualquier manifestación de corrupción, estafa o malversación de fondos. Lo que debió haber dicho ese señor es que en esa época, en el Partido Acción Democrática y en el Partido Social Cristiano de Copay, que fungían como partidos de gobierno, no había razones para no robar. Y yo tengo aquí... Como era mucha la información, pedí que se acotara y que se redujera a los últimos 14 años de la llamada Cuarta República y los hechos de corrupción en la Cuarta República, haciendo la salvedad de que en ninguno de estos 30 casos que tengo yo aquí, 30 casos de corrupción, hay absolutamente un solo representante del gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Jaime Lucinchi, de Rafael Caldera, de Luis Herrera Campins, que haya ido preso o presa por los graves hechos de corrupción solamente desde el año 1984 hasta el año 1999. Cuando el señor Sucre Figarera, que le ha llamado el zar de la corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana, dio un contrato por 35 mil millones de dólares y se embolsilló 11 de esos 35 mil millones de dólares. Presos, cero. El señor Pedro Tinoco, a la sazón presidente del Banco Central de Venezuela, en la década del 90, dio a sí mismo y a su banco, el Banco Latino, los bonos cero cupón y se llenó de miles, de millones de dólares, a costa de un pueblo postrado y de un pueblo postergado. No habían pasado ni dos años de la masacre, del 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 1989, cuando este ladrón, Pedro Tinoco, se embolsilló los bonos de los cupón para el beneficio de sus bancos y para el beneficio de sus colegas dueños de otros bancos. Presos, cero. Ninguno. Pedro Tinoco siguió siendo presidente del Banco Central, ministro de Hacienda, para que pudiera seguir robando. El mismo Tinoco le reconoció a los privados, por quienes ustedes se postraban a cada rato y se postran todavía, le reconoció la deuda externa a 7.50 bolívares por dólar. En un, a la deuda externa privada... Es decir, que los bancos que se habían endeudado a costa de la República, que los empresarios, que los multimillonarios venezolanos que se habían mega enriquecido con los contratos del Estado y que se habían endeudado, garantizados por la República, este ladrón les reconoció la deuda a 7.50 bolívares por dólar cuando ya el dólar para... El hijo de la calle o la hija de la calle ya estaba en 46 bolívares por dólar y siguió subiendo. Debieron devaluar la moneda para la gente, para que esta gente pudiera tener una deuda reconocida a 14, a 7.50 bolívares por dólar. ¿Cuántos años de cárcel pagó Vinicio Carrera por la carretera Chuspa-Osma? Que la cobró completa y nunca la construyó. Y en 1987, un alcohólico llamado Jaime Lucinchi, que fue presidente de esta república, un borracho desmedido, refinanció la deuda externa de Venezuela para pagar 30 mil millones de dólares y para endeudar a todas las venezolanas y a todos los venezolanos por los próximos 100 años. Usted me dirá, diputado si el tenor y el tamaño de estos, gra de estos casos de corrupción no ameritaba al menos una moción de censura del Congreso de la República de la época. Porque esa deuda externa que Jaime Lucinchi refinanció, comillas, con el Fondo Monetario Internacional endeudó a todos los venezolanos por más de 100 años. Y después dijo, es que la banca me engañó, la banca me engañó. Hoy sabemos cuánto cobraron, Hoy sabemos a quién puso Jaime Lusinchi a refinanciar esa deuda. Y hoy sabemos que no hay país del mundo que haya recibido condiciones más adversas que las que recibió Venezuela para refinanciar esa deuda. Ustedes sabían que cuando un ex compañero del partido de ustedes llamado Antonio Ledesma, era alcalde de Caracas, le dio un contrato por 8 mil millones de dólares a una supuesta empresa china para que administrara el Cementerio General del Sur. Y esa empresa china nunca existió, porque ni siquiera era china. Tenía sede en Panamá y la sede estaba encima de una frutería en Panamá. Y cuando yo llegué a ser alcalde de Caracas muchos años después, se me aparecieron unos representantes de esa supuesta empresa china para cobrarme. Yo le dije, anda a cobrarle al ladrón de Antonio Ledesma, ladrón. Y el maíz africano del Herrera 100 millones de dólares, preso, cero. Ni uno. El barco Sierra Nevada, 400 millones de dólares. Recadi, Banco Progreso y Banco Latino, que les dieron en auxilio al Banco Progreso. ¿Y quién era el representante del Banco Latino? ¿Cómo se llamaba? Gustavo Gómez López. A quien el viceministro, en aquel momento de obras públicas, que es hijo militante de un partido que está representado en esta asamblea y que es hijo de una connotada dirigente de ese partido que está aquí en esta asamblea. Pues ese era el cargamaletín de Gómez López en el Banco Latino. Hay videos asquerosos donde ese viceministro le está cantando las mañanitas en su cumpleaños a Gómez López, presidente del Banco Latino. ¿Sabes cuánto fue el auxilio que le dio Pérez, Carlos Andrés Pérez, solamente a los bancos Progreso y Latino? ...90 mil millones de bolívares de la época... ...algo así como unos mil, mil doscientos millones de dólares... ...toma, y ¿qué hicieron con esa plata? Se la llevaron, presos, cero... ...viernes negro, presos, cero... ...cuentas mancomunadas... ...Carlos Andrés Pérez y su amante Cecilia Matos, ...tenían cuentas mancomunadas... ...por mil doscientos millones de dólares... ...presos cero... ...el robo en el Banco de los Trabajadores... ...Eleazar Pinto... ...Carlos Andrés Pérez... ...Carlos Artega... ...mil millones de bolívares... ...presos cero... ...los autobuses con piso de cartón... ...Diego Arria... ...Carlos Andrés Pérez... ...costaron seiscientos millones de bolívares... ...a la sazón 200 millones de dólares... ...72 autobuses... ...con los pisos de cartón... ...el único castigo que recibieron... ...fue una parodia en Radio Rochela... ...preso cero... ...recordar es vivir... ...no es que dicen muchas veces ustedes... ...cemento andino... ...mil millones de dólares... ...responsable William Dávila... ...preso... ...no... ...todavía fue diputado hasta la última... Eh, ...legislatura... ...robo y quiebre de la empresa Viasa... ...para vendérsela a los españoles y convertirla en chatarra, se calcula que el Estado perdió aproximadamente 12 mil millones de dólares. Además, se cree que las comisiones que se pagaron fueron de 1.750 millones de dólares, directamente involucrado al presidente de la República de la época, Carlos Andrés Pérez, que además regaló la CanTV, que además regaló la electricidad de Caracas a Carmelo, las acciones que el gobierno tenía sobre eso. Y por decir algo que es tragicómico, un partido político en el que algunos de ustedes militaron fue sencillamente fue erigido sobre la base de un cheque que la mamá de Leopoldo López hizo siendo directiva de Petróleos de Venezuela para que con ese cheque se pudiera fundar el Partido Primera Justicia y los responsables, Leopoldo López, Julio Borges, Enrique Capriles Radón. Entonces, vamos a tratar este tema con seriedad y con parsimonia. Porque... Y no estoy hablando del gobierno de Rómulo Betancourt, que hay 445 expedientes de corrupción... ...sin ninguna respuesta... ...y no estoy hablando del gobierno de Raúl León... ...que además de asesino... ...era tremendo ladrón... ...¿qué quiero decir con esto? ...que claro que hay dolor... ...claro que hay tristeza... ...por la traición... ...claro... ...que hay asombro... ...porque mientras todo un pueblo... ...se mantiene... ...en resistencia, en fuerza... Mientras por esa resistencia y por ese heroísmo del pueblo de Venezuela y por la dirección de su presidente, Nicolás Maduro, hoy por hoy este país logró derrotar la más brutal arremetida que haya hecho el imperio norteamericano contra Venezuela a lo largo de toda su historia. La más brutal fue derrotada por Nicolás Maduro y por el pueblo de Venezuela. Y el dolor y el asombro viene porque mientras las inmensas mayorías de este pueblo, porque esa es otra cosa, que intentan sembrar, los que intentan sembrar matrices para aprovecharse de esta situación. Yo afirmo aquí que la inmensa mayoría de las diputadas y diputados de Venezuela son decentes, son probos, son dignos, son dignos herederos el legado de Hugo Chávez y del libertador Simón Bolívar así como afirmo así como afirmo que la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela es digno y es probo y ejerce su repulsión frente a cualquier acto de corrupción y así como afirmo que las decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de PDVSA que en medio de las mayores adversidades enfrentaron atentados enfrentaron acciones contra nuestra industria petrolera enfrentaron el bloqueo enfrentaron el robo de nuestros barcos petroleros, el robo de nuestros barcos con gasolina y lograron levantar la producción de gasolina para el pueblo de Venezuela y lograron defender, yo pido un aplauso para la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores de PDVSA que son decentes, que son dignos, que son valientes, que son probos. Y la basura que se tuerce, esta revolución, no lo ha hecho ni lo hará. El fundador y padre de esta revolución jamás lo hizo. Y el heredero del fundador y padre de esta revolución, el presidente Nicolás Maduro. Y lo digo usando lenguaje de boxeadores, gramo a gramo, round por round, es el presidente en la historia de la República Bolivariana de Venezuela de 1830 hasta la fecha que más ha combatido la corrupción administrativa en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus partes. Búsquenme un presidente, además de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, que haya enfrentado la corrupción de la manera tan determinante, tan firme, tan valiente, como lo ha hecho Maduro, como lo hizo Hugo Chávez. Búsquenlo, denme un nombre, un solo nombre, uno, denme uno. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién? Guzmán Blanco, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins, Jaime Lucinchi, Rafael Caldera, díganme uno que haya enfrentado, que haya enfrentado la corrupción de una manera más determinante, más allá de los cálculos, más allá de que sabíamos que iban a tratar de aprovecharse de todo lo que estaba apareciendo. Pero hay una diferencia sustancial. En la revolución bolivariana, si un alto funcionario de PDVSA incurre en algún grado... De acción contra los dineros de la República no es que le van a ofrecer como pasaba en la PDVSA de la Cuarta República, tómate otro whisky, no te preocupes que yo tapo eso. No, si un funcionario de PDVSA del nivel que tenga en la Revolución Bolivariana incurre en actos de corrupción, su destino es y será la cárcel y pedimos castigos ejemplares draconianos para aquellos funcionarios y funcionarias que violentaron su juramento de ley, que violentaron su juramento de honestidad y de ética. No aceptamos siquiera los argumentos del carácter estructural, como escuché decir aquí, de la corrupción administrativa en Venezuela. Porque vergüenza debería darle al ver ese pueblo levantando con la fuerza con la que levantó su dignidad para derrotar al imperio norteamericano y para derrotar el bloqueo y lo hemos dicho aquí lo ha dicho hasta el cansancio el presidente Maduro, lo ha dicho Diosdado Cabello y pareciera, diera la impresión de que algunos son duros de oído que si un juez se desvía que si un fiscal se desvía de su función va preso que si un alcalde incurre en acciones criminales, va preso. Pero escúchenme bien, esta investigación apenas comienza, hay varias decenas de altos funcionarios, alcaldes y jueces detenidos, apenas comienza, y si después resulta que alguna alcaldesa o alcalde de la oposición está en cursa o en curso, ...en las acciones lesivas a los dineros públicos... ...que recibió comisión por concesiones de terreno... ...y por eh, variables urbanas... ...después no vayan a estar diciendo libertad para el preso político tal... ...porque es tan ladrón como el alcalde que metimos preso. Porque en eso sí resultan ser muy selectivos... Yo celebro en verdad, y es un insumo importante, el informe de la comisión de esta asamblea nacional que determinó los graves hechos de corrupción administrativa. Otra vez Andrés, los mismos o los herederos de los mismos, los mismos de siempre o los herederos de los mismos, sin ser gobierno, solamente con un gobierno de fantasía y con el apoyo del imperialismo norteamericano, solamente con eso se robaron todos monómeros. Se robaron 7 mil millones de dólares de CITO, se robaron 32 mil millones de dólares de los activos que tiene la República depositados en el exterior. Son largos, decenas y decenas y decenas de miles de millones de dólares. Digo con mi hermano Diosdado Cabello, creo que ha llegado la hora de la justicia. Creo que ha llegado la hora de que cuando nos referimos a que los culpables caerán, sean quienes sean y estén donde estén, incluya también a esos sectores de la ultraderecha que se robaron al menos más de 40 mil millones de dólares y que además agredieron a la República para que dejara de producir más de 635 mil millones de dólares que el bloqueo le ha costado a la República Bolivariana de Venezuela. Esos son números que son reales. Si no hubieran bloqueado a esta nación, Venezuela hubiera podido producir el dinero suficiente para mantener el estado de bienestar del pueblo de Venezuela. No seamos hipócritas, vean esos números y vean que eso es verdad, vean que la causa real, verdadera, porque además para eso fue planificado, está la causa real y verdadera del trabajo, de las dificultades, ¿Qué ha tenido que enfrentar y que hemos tenido que enfrentar el pueblo de Venezuela? Principalmente están derivadas en esas acciones, en ese bloqueo, en el robo descarado. Entonces creo que sí, caiga quien caiga. No quiero ver defensores de algunos alcaldes sí y de otros alcaldes no. Porque el que esté robando, y aquí hay pruebas fehacientes de eso... Pues va a ir preso, pues va a ir preso. Revisen, revisen. El presidente Maduro tenía meses advirtiendo, porque tenía meses detrás de esta investigación. Y apenas se hizo con los elementos de convicción, se tomó la determinación. Que aun cuando es dolorosa, que aun cuando nos llena de indignación, es también sanadora, porque estoy seguro, absolutamente seguro, que hay más de un corrupto por allí por las Mercedes, metiéndose un whisky en este momento para calmar el temblor de las manos, porque ese corrupto que está en las Mercedes con caravana y con camionetota, va preso, y por otra parte, ah, corrijo, perdón, Cometí un error de cálculo, diputado. Le pido disculpas. Sí hay un preso en la Cuarta República, el chinito de Recadi. Uno, uno, uno, uno solo, uno. Un preso, el chinito de Recadi. Por lo que usted decía, de que no se compara. <risa> sí, se acaban de robar 635 mil millones de dólares que dejamos de producir y se han robado más de 40 mil millones de dólares de los recursos que tiene la, que tiene la República en efectivo. Y se robaron la empresa Monómero que está, eh, está catalogada con un costo de más de 12 mil millones de dólares, y se, de 5 mil millones de dólares, y se robaron Citco que cuesta 12 mil millones de dólares. Se la robaron. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Que aquí el que roba va preso. Que aquí el que roba va preso. Y además de que el funcionario que roba va a ir preso. También va preso el maldito ladrón privado que corrompió a ese funcionario. Porque al pobre Chinito y lo metieron preso, pero ¿por qué no metieron a Pedro Tinoco, al del Banco Progreso, al del Banco Latino, al del Banco Nacional de Descuento, al del Banco Unión, al de Banesco? No iban presos nunca. Ellos corrompían y obtenían miles de millones de dólares de esa corrupción, pero jamás iba preso. Pues hoy están presos los exfuncionarios ladrones y corruptos y también están presos los privados que los corrompieron. Más de uno debe estar por ahí temblándole las piernas, usándose curexa, porque esta investigación apenas comienza. Y... ...los hechos de las próximas horas... ...y de los próximos días, diputados... ...le van a demostrar... ...que esto es cualquier cosa... ...menos juegos pirotécnicos... ...y caiga quien caiga... ...sea quien sea... ...que haya incurrido en actos lesivos... ...contra los dineros de la República... ...sea quien sea, tendrá que enfrentar... ...el peso de la ley... ...y propongo... ...porque las he revisado... ...y las leyes con las que cuenta Venezuela... ...contra la corrupción imponen penas demasiado leves, imponen penas que no se corresponden con el daño realizado. Yo propongo que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se aboque a la revisión de todas las leyes existentes en Venezuela contra la corrupción, una por una, para hacer más enérgicos los castigos. para que no se salve nadie. No, yo me robo esta plata, no, y después pago... No, tengo que barrer unas aceras y pago seis meses. No, Draconiana debe ser la respuesta unida de toda la República, de todo el pueblo, en lugar de tratar de aprovecharse de algo, perdónenme que así se los diga, que ha sido una respuesta ejemplar y ejemplarizante. Ha sido una respuesta de dignidad, de valentía. Yo me precio y me siento orgulloso de militar en un partido político que tenga un presidente que se llama Nicolás Maduro Moros, un vicepresidente que se llama Diosdado Cabello Rondón, que nos podemos ver a la cara, a la cara todas y todos y defender esta revolución hasta con nuestra vida misma nos podemos ver en la cara para defender esta revolución hasta las últimas consecuencias. Yo me precio de vivir en un país que tiene un presidente que convoca una lucha contra la corrupción y que no se queda en palabras, diputado. Hay 19 detenidos hasta el momento y estoy seguro que vienen más si hay algún privado que financie algunos partidos no vayan a decir libertad para tal no vayan a decir libertad para tal porque además hay que revisar las leyes contra la corrupción y que los dineros que se recuperen de esos actos ilícitos se dispongan de manera directa para la salud del pueblo, para la educación del pueblo para la seguridad del pueblo para que sea todo el pueblo el que emprenda esta lucha contra la corrupción. Y cierro con esto. Se podrá decir que si uno hiciera algún cálculo político, ah, bueno, mejor hagamos lo que se hizo durante 40 años en la Cuarta República, hagamos lo que hizo Narnia, si hasta hay un muerto... Si se metieron un poco de perico en una fiesta en Cúcuta con la plata del pueblo de Venezuela. Bueno, yo señalo donde yo quiera, diputado, tengo derecho a señalar donde yo quiera. Este es un peligro, ya no. Bueno, yo señalo donde yo quiera, diputado. Hasta un muerto hubo, hasta un muerto hubo metiéndose perico con el tal Superlano con unas prostitutas en Cúcuta. hasta hasta lo, lo, que, lo, que habían robo, lo que nos habían robado para supuestamente atender a los militares desertores hasta eso se lo robaron ¿y cuál fue la respuesta de Narnia? votaron a Calderón Berti votaron al denunciante siempre lo hacen siempre esa es el modus operandi pues bien por más doloroso que pueda ser, nosotros debemos mantenernos firmes en esa lucha contra la corrupción. Y ser tercos, porque eso es lo que nos diferencia de ellos. Eso es lo que nos diferencia de gobiernos que hicieron del robo su cotidianidad. Eso es lo que nos diferencia... ...de una generación opositora, supuestamente descendiente de aquellos primeros padres fundadores... ...de la Cuarta República, que son más ladrones y más ignaros que sus propios padres fundadores. Lo que nos diferencia es que nos podemos levantar aquí y darle la cara al pueblo de Venezuela... ...y pedirle, acompañen a presidente Nicolás Maduro, acompañemos todos a presidente Nicolás Maduro... Para que esa consigna, que es una verdad, caiga quien caiga, termine de erradicar, al menos de las filas de la revolución bolivariana, a cualquier corrupto, a cualquier corrupta, que espero, con el favor de Dios, que paguen muchos años de cárcel. Gracias, diputada. Gracias, diputado. Ciudadana secretaria, sírvase, si no por favor, dar lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en apoyo a la investigación y lucha contra la corrupción emprendida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que uno de los fundamentos. Perdón. Considerando que unos. Uno de los fundamentos esenciales del sistema político y democrático venezolano consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad y justicia, que propugna en conjunto a los valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, como son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político considerando que en función de promover la protección, garantía y ejercicio pleno de estos principios y valores la institucionalidad democrática de la República Bolivariana de Venezuela desarrolla mecanismos que de manera permanente promueven su defensa absoluta Siendo uno de sus principales objetivos el combate a la corrupción, ya que es uno de los flagelos que como cáncer se expande, corroe y carcome la esencia ética y moral de las sociedades y amenaza la sustentabilidad republicana, así como la vigencia del sistema político en general considerando que la República Bolivariana de Venezuela tiene como base moral de su accionar político el pensamiento y acción del padre libertador Simón Bolívar, quien claramente definió en su trayecto político al flagelo de la corrupción como una amenaza a la construcción de una nación sólida y de progreso político, social y económico, afirmando en su tiempo histórico que... El único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. Considerando que mediante un comunicado a todo el pueblo venezolano emanado el pasado 17 de marzo de 2023, la Policía Nacional Anticorrupción, cuerpo especializado creado por el gobierno del comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el año 2014, para profundizar el combate a este flagelo, informó a la, a la comunidad nacional que, abro comillas, en el marco de la lucha implacable contra la corrupción emprendida por el gobierno bolivariano en todos los ámbitos de la vida nacional, ha iniciado una solicitud al Ministerio Público de Encapacidad Encausamiento judicial de una serie de individuos que violando el sagrado juramento de honestidad moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas podrían estar en curso en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos, en clara acción lesiva de los intereses y necesidades de la República y sus habitantes, cierro comillas. Considerando que para esta Asamblea Nacional la lucha contra la corrupción permitirá fortalecer el proceso de recuperación nacional en todos los órdenes político, económico y social, para construir una nueva etapa de bienestar y progreso en beneficio de todo el pueblo venezolano, sosteniendo incólumes los principios y valores que nos definen como nación libre, independiente y soberana. Considerando que en tal sentido este Poder Legislativo tiene la suprema obligación de contribuir decididamente a las acciones tendientes al combate efectivo y oportuno de la corrupción, asumiendo una conducta implacable con quienes, nos, con quienes traicionan. En el ejercicio de funciones públicas, la confianza de toda una nación, así como los principios y valores dispuestos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que son piedra angular para librar las batallas victoriosas que como venezolanos y venezolanas hemos dado para preservar inalterable nuestra... Libertad ante todas las agresiones dispuestas contra la patria en esta etapa histórica, teniendo a este flagelo como una más de las amenazas y afrentas contra el patrimonio material y espiritual de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerda, primero. Respaldar categóricamente las acciones que viene desarrollando el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y las instituciones del Estado para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción por su condición de flagelo amenazante que corroe el alma nacional, así como los valores y principios que deben regir la conducta social, económica y política de nuestra nación. Segundo, ratificar desde esta Asamblea Nacional nuestro compromiso inquebrantable de lucha contra la corrupción, siendo esta condición esencial del proceso de renacimiento nacional en todos los órdenes, así como contribución necesaria para dar solidez a la institucionalidad nacional promoviendo y garantizando la paz y estabilidad como objetivo supremo que nos hemos trazado para la defensa y protección del pueblo venezolano. Tercero, poner a disposición de la institucionalidad democrática de nuestra patria en razón de... Esta convicción irrenunciable de combate al flagelo de la corrupción, así como del Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el gobierno bolivariano del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros todas las instancias y acciones que sean requeridas a esta Asamblea Nacional en pro del cumplimiento efectivo de los objetivos establecidos por el Estado venezolano en esta materia. Cuarto, expresar desde esta Asamblea Nacional nuestra firme convicción que estas acciones del gobierno bolivariano y Estado venezolano servirán de apoyo inestimable para solidificar los principios y valores éticos que sientan la ...las bases de nuestro sistema político... ...blindando la moral y la confianza del pueblo venezolano... ...en los hombres y mujeres quienes deben encabezar y e ejercer... ...las funciones públicas con apego a la ética que nos impone... ...el juramento sagrado que hemos hecho a la patria... ...así como lo dispuesto en la Carta Magna... ...que en plena libertad y democracia participativa y protagónica... ...nos dimos los venezolanos y venezolanas en 1999... Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 21 días del mes de marzo de 2023, año 212 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración... Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado y leído por, presentado por el diputado Cabello Rondón y leído por la Secretaria Rosalba Gil, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por mayoría calificada. De esta manera queda aprobado este acuerdo por la plenaria parlamentaria que respalda las acciones iniciadas. Siguiente por punto el del orden del día, Nacional. señora secretaria. Tiene la palabra el diputado Diosdado Cabello Rondón. Gracias, compañero presidente. Yo fui. Este punto tiene mucho que ver con el punto anterior. Yo fui... Adelante, por favor. Adelante, adelante. Eh, tiene mucho que ver, compañero presidente, colegas diputados, compañeros de, de la bancada de la patria. Mire, tiene mucho que ver con el anterior. Yo fui nombrado en el debate, presidente. Yo iba a pedir derecho a réplica. Me aguanté un poco, ¿no? Me siento casi representado por todo lo que usted dijo casi, solo debo decir que cuando hablan de fuegos pirotécnicos, de, de lemas, es que en el fondo saben que nosotros sí vamos a actuar, que no va a quedar nadie, que vamos a llegar donde donde tengamos que llegar. Y lo escuchaba usted hacer esa reflexión de los y nombrar aquellas estafas a nuestro país, ...acompañada de los partidos que gobernaron durante la Cuarta República. Eso no se pierde, pues se pierde con eso, votan el pelo. Pero no las mañas. Deben recordar que hace poco un señor que llaman Kaufman... ...que trabajó en el equipo del, del asesino Carlos Andrés Pérez... ...estaba hablando con el que llaman el parásito de Venezuela, Lorenzo Mendoza y hablaban que tenían 72 mil millones de dólares listos para seguir endeudando esta patria ¿cuánto era la comisión ahí? ¿cuánto era la comisión? pero pero voy a agregar algo más y con eso sí termino ese puntico porque está como una espinita allí se asombran por esta cantidad usted habló de cinco de monómeros también este oro que se han robado las cuentas ...más las consecuencias que eso ha tenido... ...sobre el pueblo pobre de Venezuela... ...ahora yo le voy a decir algo... a ...algunos de los diputados de la oposición... ...y yo casi que me sentía representado... ...porque yo hace días o ayer dije... ...que la oposición... ...en Venezuela... ...no tiene moral para hablar de corrupción... ...y ahí incluyo señor presidente... ...al diputado de la bancada de Rafael Ramírez... ...en esa parte... ...lo incluyo... ...y quiero además decir lo siguiente, quiero además decir lo siguiente, ese ese último, esos últimos recursos que se robaron, que permitieron, fue por gracias a una violación flagrante de esta constitución, con una cosa que llamaron gobierno interino, en la cual... ...ningún diputado revolucionario votó... ...para que se estuviera el, el gobierno interino... ...fueron otros los que votaron... ...y sobre ese robo... ...se quedan calladitos... ...pero ellos levantaron la mano aquí... ...para hacer un gobierno interino... ...y después otro año más... ...para que siguieran robando... ...es pura hipocresía... ...la revolución bolivariana... ...cada vez que nos ha tocado presidente enfrentar... La, la, ...el flagelo de la corrupción... ...ahí hemos estado de pie... ...podemos ver, verlos a la cara a todos... Y a todas. Los podemos ver a la cara. No tenemos empresarios que nos financien. Y sí, sí va a haber empresarios. Mire, y tú sabes quién habla. Esa gente, ¿vale? Sí hablan. Dicen cosas. Hablan de sus amigos, de sus fiestas, de sus reuniones, de los apoyos que, que tradicionalmente hacen. Y. La revolución bolivariana, cada vez que ha ocurrido eso, presidente, de hechos de corrupción, ahí hemos estado frontales. Yo he pedido este, esta moción de urgencia, presidente, porque se hace necesario tomar alguna decisión. Y pido, si usted me permite, que se lea el artículo 79 del reglamento de interior y debate. Ciudadana Secretaria, hace, por favor, dar lectura al artículo 79 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Del capítulo segundo de las mociones, moción de urgencia, artículo 79. Mientras la Asamblea Nacional considere un asunto, no podrá tratarse otro, a menos que se propusiere con carácter urgente y así lo estimare el cuerpo por mayoría de los presentes. Mientras el cuerpo decida sobre una proposición de urgencia no se admitirá ninguna moción de diferir igualmente. Mientras esté pendiente una moción de diferir, no se admitirá una de urgencia. Cuando se considere un asunto por moción de urgencia, la Asamblea Nacional podrá acordar el pase de una comisión permanente o especial, la cual despachará con la preferencia debida. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Adelante, diputado Cabello. Pido, presidente, que se considere. El, Una moción de urgencia. La moción de urgencia para Muy exponerlo bien. debe someterse a, a votación. En, en consideración, que... las honorables diputadas y los honorables diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que estén de acuerdo con acceder a la moción de urgencia solicitada por el diputado Diosdado Cabello, sibranse se manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la moción de urgencia. Adelante, diputado Diosdado Cabello. Gracias, señor presidente. En esta investigación, como usted lo ha dicho, lleva un número considerable de detenidos. A cada rato surgen, porque es un entramado bien complicado. Pero gracias al trabajo que se ha venido haciendo, se ha ido llegando a los puntos críticos. Y en los puntos críticos están los responsables y las responsables. Y ahí vendrán sus declaraciones, cuando comiencen a hablar y digan todo lo que tienen que decir. En esta investigación ha surgido, presidente, sobre, en este caso particular, sobre un diputado, parte de la responsabilidad de los hechos que se investigan. Así se ha hecho, se ha revisado, se ha investigado y el Ministerio Público ha iniciado esa investigación, incluye allí a un diputado y nosotros desde la bancada de la revolución, dándole cumplimiento a lo establecido en nuestra constitución. Y es importante que quede claro que esta constitución, a los que les gusta hablar de, de corrupción en la cuarta y los casos que ellos trabajaron en la constitución del año 61, la corrupción prescribía. Cada, de, cuando pasaba cierto tiempo, como los gatos, pues, échale tierra. En esta Constitución, gracias a Hugo Chávez, la, la, en esta Constitución los delitos de corrupción y de especulado no prescriben. No prescriben. Sí, no, sí, no voy a buscar el 49. No, no, no, pero voy a buscar el 49, pues, y esto es claro. Eso está claro. Esta misma constitución barrió con las vacas sagradas. Con las vacas sagradas. Cuando dice, el debido a su proceso se aplicará a todas las actuaciones, artículo 49, la defensa y la existencia jurídica son derechos inviolables... En todo el Estado. Después de parte 2, numeral 2, toda persona se presume decente. Toda persona tiene derecho. Toda persona tiene derecho a ser juzgada en sus jueces naturales. Ninguna persona podrá sometida, ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga. Se acabaron. Cuando dice todos, no hay exclusiones. Todos pasan por la ley, por la constitución por ser sometido a las leyes cuando cometen delito, Por eso hoy esta, esta Asamblea hace este debate, aprueba este acuerdo y queremos darle cumplimiento a lo establecido, presidente, en esta Constitución y traer aquí la, una comunicación enviada desde el Tribunal Supremo de Justicia que si usted permite, sea, se le dé lectura. Ciudadana Secretaria, por favor, sirva se da lectura a la comunicación recientemente recibida por parte del máximo tribunal de la república república bolivariana de venezuela tribunal supremo de justicia sala plena ciudadano doctor jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional su despacho tengo el agrado de dirigirme a usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificarle la decisión dictada por la sana plena extraordinaria en el expediente número AA10-L-2023-00010 con ponencia de componencia de la magistrada doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado mediante la cual la sala plena declaró ...que de conformidad con, los con la solicitud presentada por el Ministerio Público... ...se evidenció que los hechos objetos de la presente solicitud... ...comprometen la responsabilidad del ciudadano Júbel Rafael Roa Caruzzi... ...titular de la cédula de identidad número 12.708.709... ...de haber incurrido de manera flagrante en delitos contemplados en la ley contra la corrupción que en el presente procedimiento por tratarse... ...de la Comisión Flagrante de Delitos Comunes... ...atendiendo lo dispuesto en la decisión número 1684 del 4 de noviembre de 2008... ...dictada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia... ...no procede el antejuicio de mérito del ciudadano antes mencionado... ...en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes... ...según lo dispuesto en los artículos 378 del Código Orgánico procesal penal. Asimismo, se ordenó la remisión de copias certificadas de las actuaciones al Fiscal General de la República y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su conocimiento y demás fines. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declaró procedente la detención del ciudadano jubel Rafael Roa Caruzzi, titular de la cédula de identidad número 12.708.709. Remisión que es efectuada, efectuada según lo acordado en la sesión extraordinaria de la sala plena de fecha 21 de marzo de 2023. Atentamente, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Es toda esta comunicación, ciudadano presidente. Gracias. Adelante, diputado. Estamos basados... El petitorio que vamos a hacer está basado en el artículo 200 de nuestra Constitución... ...que habla de la inmunidad parlamentaria... ...y hay que diferenciar, ya por aquí hemos pasado en otras ocasiones... ...entre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de mérito. Considera por jurisprudencia el Tribunal Supremo de Justicia... ...que no hace falta el antejuicio de mérito... No hace falta porque esta persona cometió delitos que pueden ser juzgados sin ningún tipo de problema en los tribunales competentes. Y la petición nuestra en este caso es que se allane la inmunidad parlamentaria para que proceda el enjuiciamiento de esa persona de acuerdo a la constitución y a la ley de nuestra patria. Muchas gracias, querido diputado. Ciudadana Secretaria, por favor, sirva a dar lectura al penúltimo párrafo del artículo 25 del Reglamento Interior y de Debate. De la inmunidad. Cuarto párrafo. Cuando la gravedad del caso lo amerite a solicitud de un diputado o diputada o de la Junta Directiva la plenaria podrá decidir sobre la autorización solicitada por el Tribunal Supremo de Justicia en la, más, max, en la misma oportunidad en que se recibe dicha solicitud o en la sesión más próxima. Esto sea, ¿no, presidente? Diputado Cabello Rondón. También el, el artículo 187 de nuestra Constitución, en su numeral 20, 20 establece corresponde a la Asamblea Nacional, y ahí están una serie de numerales, y en el 20, dice, calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. Por eso, Presidente, se trae acá a, a la Asamblea la solicitud para que el juicio de este ciudadano, una vez, una vez que la, lo autorice la Asamblea Nacional, porque califica los actos de, de sus miembros, pueda continuar sin ningún tipo de inconveniente. Muchas gracias, querido diputado. En consecuencia, y en base a los artículos 79, 25 del Reglamento Interior y de Debate, del artículo 200, 187 y 200, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recibida como fue recibida una comunicación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia señalando que eh, podría un diputado de esta sala estar incurriendo de manera flagrante en hechos delictivos y en consecuencia solicitan que la Asamblea Nacional califique estos hechos a los efectos de que sea allanada la inmunidad parlamentaria de ese diputado por la decisión de la Asamblea Nacional a los efectos de que pueda continuar el juicio que se ha iniciado por graves actos de corrupción en la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, estoy en la obligación de solicitar el voto de las diputadas y los diputados. Las diputadas y diputados de Venezuela que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del de diputado Huckbel Roa a los efectos de que se continúe el juicio para el cual el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela encontró suficientes elementos para tipificar el carácter de flagrancia de los presuntos delitos que en los que podría haber incurrido este diputado. Yo solicito la autorización de las diputadas y diputadas de Venezuela. Quienes estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este sujeto, si manifestarlo se con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Se allana la inmunidad parlamentaria, sirve a ciudadana secretaria, comunicarse con el Fiscal General de la República y con el Tribunal Supremo de Justicia y los organismos competentes a los efectos de que pueda continuar el juicio ya iniciado. Finalizada la moción de urgencia solicitada por el diputado Diosdado Cabello, vamos a continuar con el orden del día ya aprobado para hoy. Por favor, ciudadana secretaria, continúe con el segundo punto del orden del día. Con Segundo la punto, segunda discusión derecha, del proyecto de ley el de la integral inmunidad para parlamentaria al diputado Junque Belroa. Culmina la discusión de este, de este primer punto, este punto, este punto establecido, establecido, donde establecido, donde además la Asamblea Nacional apoya las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional en materia anti anticorrupción con estas imágenes que nosotros compartimos con ustedes a través de Venezolana de Televisión. Nosotros vamos a despedir el presente avance informativo y retornamos con ustedes, compañeros, a los estudios de Venezolana de Televisión.